José Luis Perales José Luis Perales Morillas, Castejón, Cuenca, 18 de enero de 1945 Es un cantautor, compositor, productor y escritor español Es uno de los autores más prolíficos y exitosos en la escena española Está considerado como el cantautor hispano más versionado del mundo Sus letras son poesías que hablan del amor, la nostalgia y la paz ha realizado 27 producciones musicales y registrado más de 510 canciones en la Sociedad General de Autores de España. Pasó los primeros 16 años de su, en su ciudad natal y en 1961 se mudó a Sevilla para cursar electrónica en la Universidad Laboral de Sevilla. Tras concluir la maestría industrial, se trasladó a Madrid para estudiar peritaje compaginando sus estudios con su trabajo como electricista durante sus tiempos de estudiante empezó a escribir canciones al principio componía solo para otros intérpretes hasta que el productor Rafael Trabuccelli lo convenció de grabar sus propias canciones desde su debut con mis canciones 1973 ha vendido más de 30 millones de álbumes en todo el mundo Obtuvo su primer disco de oro en Argentina en 1974 por su canción, Celos de mi guitarra. Incluida en su doble sencillo, Celos de mi guitarra primer amor, ha recibido más de 100 discos de oro y de platino. Su canción, Porque te vas, popularizada por Janet, ha sido versionada por más de 40 artistas en Francia, Alemania, Inglaterra, Japón, hasta 2004. Solo es esta canción vendió más de 6 millones de copias en Alemania y Austria. José Luis Perales nació en Castejón, a 65 kilómetros de la ciudad de Cuenca, en el seno de una familia católica tradicional. Desde muy pequeño mostró devoción por la música, aprendiendo a solfear con un antiguo maestro, lo que le llevó a tocar el laúd con tan solo 6 años. A los 14 años realizó sus primeras composiciones. Sin embargo, recién a partir de 1968 a los 23 presentó sus canciones a la discográfica. A los 16 años su padre lo consiguió una beca para la Universidad Laboral de Sevilla, a donde se desplazó para estudiar maestría industrial en electricidad y vivir allí. Se puntuó a la tuna de este centro informativo. Mientras escuchaba la radio, se vio motivado a componer, nació así una de las primeras melodías, niebla, aún poco madura, pero que marcaría el principio de un largo camino donde José Luis vivió clara su verdadera dedicación, la música. A pesar de ello, tenía una beca y tuvo que proseguir con sus estudios, prestó servicio militar en Madrid. Nada más terminada la maestría industrial, se desplazó a Madrid para completar sus estudios con los de peritaje que compaginaba a la vez con su trabajo como delineante en una empresa del Instituto Nacional de Industria de España, y sus composiciones que ya acumulaban en decenas a la espera de la llegada de alguien intérprete interesado en sus canciones. No contento con ser el cantautor y compositor en lengua hispana más versionado del mundo, José Luis Perales se le ha pasado a la novela con la melodía del tiempo publicada por Llanés. La obra fue lanzada el 26 de noviembre de 2015 en España, Argentina y Colombia para después llegar al resto de países iberoamericanos.